Si formas parte de un grupo, nadie te dice que van a matarte. Los asesinos llegan con una sonrisa. Llegan como amigos. Son los que te han querido toda tu vida y parecen llegar siempre cuando más necesitas su ayuda. Traigo un nuevo hit del underground para que le evite... No, un buen restaurante como este, como, este, como este. Esa era una de las cosas que no me gustaban cuando tenía mi restaurante. Los valores hoy en día. Todo se viene abajo, y abajo, y abajo. Eso me saca de quicio. ¿A dónde vas? ¿Por qué? Quítatelo, ma. ¿Cómo dice? Aquí no venden perritos calientes. Quitaron las tribunas hace dos años. Hace dos años, dos años. Thank mm -hmm. you.